Quiero felicitar a las jornadas TAP por estos 10 años, estas jornadas que tuve la oportunidad de participar en su sexta edición y son sin duda unas jornadas federales, unas jornadas que permiten a los bibliotecarios de la región tener las novedades de lo que está pasando en, en nuestro país y en el continente. En especial quiero saludar a, a Virginia y a Andrea que son grandes motores de, para que estas jornadas se desarrollen y sin duda que estamos viviendo en nuestra región de América Latina y del Caribe un gran momento un gran momento para las bibliotecas porque estamos a las a, a muy poco tiempo de una nuevo, un nuevo congreso mundial de IFLA que va a tener a América Latina como protagonista estamos conformando una unidad de criterio en la región y también en, estas, en este nuevo tiempo, las bibliotecas estamos llevando adelante un proceso de cambio encolumnados en los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, objetivos que nos permiten sin ninguna duda tener un norte para nuestras bibliotecas. Así que felicidades y desde la Biblioteca del Congreso de la Nación, tanto en nombre mío como en todos los los que la componemos les mandamos un gran saludo.